Durante el marco de Computex 2018, Asus presentó un producto nuevo que se llama Project Precog o Proyecto Precog o Precog, como le quieran decir. Es como si fuera la Notebook del futuro, pero antes de hablar sobre esa laptop en particular, quiero comentarles que en Full Hard, hasta el miércoles que viene, que vendría a ser el miércoles 20 de junio, por el Día del Padre, van a tener un 10% de descuento en todos los productos en la web de Full Hard. Todos, no tienen que poner ni un cupón ni preguntar por redes sociales, nada, o sea, van ahora a la web de Full Hard y ya están todos esos productos con 10% menos. Entonces, por ejemplo, esta notebook de Asus, que tiene 14 pulgadas de pantalla, estoy intentando abrirla, disco rígido 500 GB, 4 GB de memoria RAM, de hecho, si quieren pueden sacarle el disco rígido y ponerle un SSD o ponerle un disco rígido de un tera, lo que tengan ganas, les queda a 7.400 pesos argentino. Pueden pagar con tarjeta, de débito, de crédito, de efectivo, lo que tengan ganas. Y la verdad que por el precio estoy intentando cerrar la tapa. Para tipear, por ejemplo, para uso en la facultad, que muchas veces me preguntan ustedes, che, una notebook decente, pero no muy cara, muy cara para tipear, está bastante bien. Entonces vamos a cerrar la laptop de Asus, la dejamos de lado por un segundo. Y Queremos un poco acerca de esta nueva notebook medio concepto, no tanto de Asus. El Project Prico, básicamente, si la vemos así nomás, podemos decir, mm, che, no es nada nuevo, porque qué es lo que vemos... Al principio es que, sí, tiene dos pantallas. Es una laptop como todo pantalla o doble pantalla, que sí, eso ya se ha visto. Pero la gran novedad acá es que Asus le metió AI, o sea, inteligencia artificial. ¿Cómo es que vamos a ver o experimentar la inteligencia artificial, que es lo nuevo, digamos, en esta notebook? Por ejemplo, en la pantalla, digamos, de abajo, cuando lo tenemos en modo de notebook normal, cuando no tenemos nada alrededor, vamos a ver que tenemos un teclado que sí obviamente va a ser virtual como por ejemplo el que tenemos en el teléfono después abajo un trackpad o touchpad gigante para poder mover el mouse no es que vamos a tocar en un punto la pantalla y vamos a seleccionar eso en particular que eso también lo podemos hacer pero si movemos la mano sobre el trackpad también va a funcionar de esa manera pero por ejemplo si le acercamos un mouse inalámbrico entonces ese trackpad en la pantalla debería desaparecer y lo mismo debería pasar con el teclado. O sea, si por ejemplo estamos acercando un teclado Bluetooth o inalámbrico con un dongle o lo que fuera, entonces el teclado en pantalla debería desaparecer para poder ver otro contenido en pantalla y poder justamente aprovechar las dos pantallas por completo. Por otro lado, se supone que la Notebook va a aprender de nuestros hábitos de uso y de posicionamiento de las manos, entonces, al medida que vamos utilizando el teclado de la pantalla, no importa si es la de arriba o la de abajo, cuando posicionamos las manos sobre donde sea que esté posicionado el teclado, vamos a ver que el teclado, después de un tiempo de uso, debería ajustarse a donde nosotros ponemos la mano. Por ejemplo, un poquito más arriba, un poco más abajo. Todo esto, por supuesto, yo personalmente no lo pude probar con mis manos, pero sí tuvimos la notebook a un metro de distancia. Por eso es que pueden ver todos estos videos que pude grabar con mucho esfuerzo allá en Computex. Y uno de los puntos más interesantes, más allá de la pantalla, que el tamaño no lo dijeron porque no dijeron ni precio ni especificaciones en general pero la pantalla parecía de como 15,6 pulgadas por ahí es que sigue siendo una Notebook bastante usable es decir, no es que es un coso gigante, gordo, medio raro sino que es bastante finita, tenemos puertos USB-C a los costados de hecho los parlantes están a los costados porque sí, adelante tenemos pantalla y no hay forma de que salga el sonido a menos que usen por ejemplo la tecnología de Sony que hace vibrar la pantalla, no se sabe porque realmente no lo especificaron. Adentro no dijeron ni almacenamiento ni memoria RAM, lo que sí se sabe es que va a venir con un procesador Intel Movidius que se supone que son los nuevos procesadores que habilitan la capacidad de cómputo superior para todo lo que vendría a ser operaciones offline para la inteligencia artificial. Que es, por ejemplo, algo parecido con los NPU que tienen adentro, los Kirin, que son los chipsets de Huawei. Por supuesto, tenemos distintos modos de utilizar esta Notebook. Es decir, no es que solamente podemos ponerla con la pantalla para arriba y ya está, sino que tenemos... El modo carpa o tent, en el cual podemos doblar la notebook, muy al estilo de las Lenovo Yoga. ¿Vieron esas que se doblan casi 360 grados o 360 grados en total? En donde podemos mostrarle una pantalla a una persona que está del otro lado y yo veo una, por ejemplo, si necesito dar una presentación y que la otra persona vea eso mismo que estoy presentando. O por ejemplo, el modo plano, en el cual podríamos, por qué no, jugar a la batalla naval. Sí, tal vez son pavadas, pero bueno, son formas de utilizar la notebook. Una bastante copada, considerando que ya se iría el teclado y el touchpad o trackpad, es el modo libro, en donde vamos a ver todo de forma vertical. Esto es especialmente útil si, por ejemplo, escriben códigos y programan, entonces tienen que ver todo el código de forma vertical en una pantalla, tal vez en la de la derecha, una página web con recursos o algún tutorial en particular. Entonces, si bien no dijeron precio ni especificaciones, se supone que esta notebook va a estar disponible realmente para 2019, en algún momento. Es decir, la idea de Asus es que este producto no sea Vaporware. No, un concepto que presentaron en una feria y después nunca más lo vamos a encontrar. Sino que debería estar a la venta eventualmente. Por lo pronto, ¿qué piensan ustedes? ¿La usarían para algo? ¿Les resulta algo novedoso? ¿Piensan que es más de lo mismo? ¿Cuánto pagarían por algo como esto? Cualquier cosa, los leo abajo en los comentarios. Soy Nicolás Fishman y nos vemos en próximos videos.